Emprendimiento en donde aprendemos todo de la cooperativa, de todo de lo que nosotros tenemos y poner muchas cosas en emprendimiento. En la estación del emprendimiento el profesor nos preguntó que cómo se llamaba nuestra cooperativa, qué hacemos en nuestra cooperativa y qué vendemos en nuestra cooperativa. En la estación de emprendimiento nos enseñaron a cómo emprender y desarrollar lo que queremos ser en Grandes. Nos hicieron hacer tres preguntas, ¿qué, cómo y por qué? En la qué teníamos que poner qué hacíamos con el dinero que íbamos a conseguir. En el cómo, cómo lo iba, íbamos a hacer en el proyecto. Cómo lo íbamos a hacer el producto. La estación de emprendimiento me parece muy importante porque los niños y niñas aprenden a estructurar los productos que venden. ¿Qué venden? ¿Cómo lo hacen? ¿Y para qué? ¿Cuál es su sentido? Aprendimos que en ahí tenemos que guiarnos, crear nuestras metas y crear como nuestro proyecto emprendimiento.